Bueno, pues hemos tenido el debate muy interesante, creo que la gente que ha venido ha aprendido mucho y bueno, espero que la gente con ese aprendizaje haya visto que hay cosas que son necesarias y hay cosas que no son necesarias y cuanto menos material radioactivo se genere mejor. Y, por lo tanto, las centrales nucleares tienen que parar cuanto antes. En cuanto a los residuos, pues habrá que... Pensar en, en, en un tratamiento para ellos cuando cuando realmente sea urgente, que es cuando cierran las nucleares, porque mientras tanto, donde mejor están los residuos es en las piscinas de las centrales nucleares, que están perfectamente el agua está absorbiendo la radiactividad perfectamente y además hay, un, hay mucha vigilancia y están mucho mejor controlados allí que en, que en el ATC cuando se haga.